Hola, ¿cómo están? Me han hecho algunas consultas respecto a los documentos recibidos y documentos emitidos, específicamente a los libros de compra y a los libros de venta. Entonces, en este video me gustaría explicar algunas situaciones especiales que tienen que ver con estos libros y cómo deberían manejarla. De todas formas, siempre recuerden que la versión final la tiene su contador, por lo tanto, eh, confirmenlo con él. Pero eh, si tienen cualquier duda o si el contador no, no, no está seguro de alguna cosa, pueden consultarnos y nosotros podemos eh, orientarlo. Ya. A ver, cuando ustedes tienen un documento recibido, primero tienen que considerar que eh, esa información que tienen, a menos que venga de la bandeja de intercambio, podría no estar correcta en sus totales. Ya. Eso es súper importante porque. Hay varias formas en que se alimentan los documentos recibidos. Una forma de alimentar los documentos recibidos es a través de la bandeja de intercambio. Entonces, si nosotros aceptamos estos documentos, haciendo la acusa de recibo acá, o sea, si ponemos esto OK y esto en sí, si ponemos todo en recibido conforme, con eso, el documento, como dice acá abajo, es agregado a nuestro documento recibido. Esa es la primera forma de agregar un documento recibido y es la mejor forma, porque es la mejor porque los datos que se copian son los datos del XML, por lo tanto, el folio del documento, la fecha y los montos van a ser los correctos. Bien. Las otras dos formas de hacerlo, que existen, eh, tienen el problema de que hay que digitar los datos. Y como hay que digitarlos, podemos cometer errores. Entonces, una forma de hacerlo es agregando el documento. Entonces nos vamos a documento recibido, opción generar documento, y aquí nosotros podemos digitar los datos de un documento. ¿Ya? la gracia de utilizar esta interfaz es que se, bueno, uno se puede hacer vía web tiene la explicación de algunos campos, es más simple de ingresar los datos y se hacen algunas validaciones ¿ya? principalmente lo que se valida siempre acá es que si el documento es electrónico los datos que están ingresando coincidan con los que tenga el puesto interno registrado los datos generales ¿ya? esa es la segunda forma de ingresar los documentos nosotros no recomendamos hacer esto si ustedes tienen documentos electrónicos, recibanlos por la bandeja de intercambio si tienen una factura, por ejemplo, manual, esa sí la ingresan acá. Ahí porque no hay alternativa en el fondo, porque no es electrónico. Y la tercera opción de agregar documento es la opción de importar el libro. Y en este caso lo que importamos es un archivo CSV, que tiene cierto formato, que se parece mucho al de impuesto interno, de hecho es casi, es casi el mismo formato de impuesto interno, tiene algunas diferen pequeñas diferencias. Y en este caso lo que se sube es un archivo que tiene varias filas y en cada fila hay un documento. ¿por qué esta alternativa es la que eh, menos recomendamos nosotros? primero porque no recomendamos que suban todos los documentos de una sobre todo aquellos documentos electrónicos que ya procesaron por la bandeja de intercambio ¿Ya? todos esos documentos no es necesario y además que por acá hay menos validaciones se sigue haciendo la validación de que los datos coincidan con los que tienen puestos no registrados pero por ejemplo no se valida que la fecha corresponda entonces se les podría caer porque no respetaron el formato eh, de la fecha ya, esas validaciones se podrían agregar, sí eventualmente se podrían agregar pero por el momento eh, hay que respetar el formato ¿ya? una cosa importante es que eh, independientemente de las tres de cualquiera de las tres opciones que usted elija, ya incluyendo eh, la bandeja de intercambio pueden tener la, la situación que vamos a explicar a continuación con los documento recibido, que es básicamente que tengan impuestos adicionales que deban verificar, que tengan IVAs que no son recuperables, por ejemplo, o que tengan algún activo eh, que sea fijo. Son las situaciones más comunes, las más estándares y las que eh, más nos ha tocado a nosotros revisar. Entonces vamos a documento recibido y vamos a la pantalla de documento recibido. Cualquiera de estos cambios eh, los pueden hacer en esta pantalla. ¿Ya? en el caso que estén subiendo el archivo CSV directamente, estos mismos campos están dentro del archivo CSV y por lo tanto podrían completarlo ahí, ¿ya? pero eh, si no entienden el archivo o eh, el documento lo agregaron a mano o el documento lo agregaron a través de la bandeja de intercambio van a tener que hacerlo necesariamente en esta pantalla ¿ya? bueno, ¿qué hay acá? Eh, bueno, tenemos varias cosas, tenemos el root, el folio, etcétera, pero por ejemplo tenemos el neto, entonces supongamos que el neto es 1000 y el IVA 190 ¿ya? qué situación se podría dar primero podría ocurrir que esa compra corresponda a un activo fijo si esa compra corresponde a un activo fijo debemos traspasar estos valores que están acá acá donde dice monto activo fijo e IVA activo fijo, entonces acá debemos repetir los 1000 y los 190 ¿ya? ahora qué pasa si de esa compra en realidad lo, eh, se compraron 1000 pero en realidad solamente 500 son de activo fijo entonces en ese caso en vez de colocar los 1000 colocamos los 500 y en vez de los 190 colocamos 95 o sea en el fondo deben colocar el monto que corresponde de esta compra a activo fijo y eh, tanto el monto eh, neto que es el monto que va en activo fijo y eh, su, corre, eh, su IVA asociado ya. ahora, ¿qué pasa por ejemplo si tuviéramos eh, este documento pero lo estamos registrando fuera de plazo o por ejemplo es una compra que no tiene que ver con nuestro giro? en ese caso el IVA sería no recuperable hay que especificarlo como tal entonces acá tenemos la opción de IVA no recuperable donde seleccionamos por ejemplo eh, que son compras destinadas a IVA generar operaciones no grabadas exentas exenta y en ese caso colocamos 190 entonces nosotros estamos indicando que este IVA, que son 190 pesos son, es no recuperable ¿ya? y eso hay que hacerlo con aquellos documentos que sean no recuperables eso el sistema no lo hace de manera automática porque no sabe si es que los IVA son o no recuperables excepto en el caso de las empresas exentas les vamos a mostrar esa opción si la empresa es exenta hay una opción dentro de facturación que me permite definir a la empresa como exenta. Si la empresa es exenta en toda su actividad económica, ¿ya? cuando se traspasa un documento de la bandeja de intercambio a los documentos recibidos, por defecto el IVA se marca como no recuperable. Fuera de ese caso, hay que hacerlo manualmente, como acabo de mostrar. ¿ya? Entonces ahí tenemos otra situación que podría ocurrir. Una tercera situación que puede ocurrir es que exista algún impuesto adicional. Ahora, en general, los impuestos adicionales no son un problema porque los impuestos adicionales corresponden a los documentos y corresponden a las compras. Eh, pero, ¿qué pasa si es que ese impuesto adicional es no recuperable? Por ejemplo, el impuesto específico del petróleo. Si tuviéramos el impuesto específico del petróleo y este impuesto específico fueran, por ejemplo, 150 pesos, no necesariamente va a cuadrar con lo que ingresamos, pero es solamente el ejemplo entonces tenemos un neto que son 1000 un IVA que son 190 y tenemos un impuesto específico que son 150 los impuestos que van aquí en los impuestos adicionales de nuestras compras son los impuestos que nosotros recuperamos, por lo tanto si este impuesto específico no lo recuperamos lo que tenemos que hacer es sacarlo de acá o sea, no va acá y por defecto va a estar acá cuando se traspasa de la bandeja y debemos colocarlo acá, en impuesto sin crédito, porque nosotros no tenemos derecho a crédito por ese impuesto específico. Y en ese caso ahí estamos completando de manera correcta el libro, eh, con este caso con el impuesto adicional, pero que no tenemos crédito por eso. ¿Ya? Otra cosa que ya hemos explicado en otros videos es qué pasa si la compra, por ejemplo, es de, eh, tiene fecha 17 de octubre, pero por alguna razón no la vamos a colocar en octubre y la queremos colocar en noviembre entonces en ese caso simplemente cambiamos el periodo por 2016-11 y, y con eso la eh, compra queda registrada en el periodo siguiente ¿Ya? ¿qué pasa si en nuestra empresa tenemos eh, tenemos actividad que son afectas y exentas y estamos realizando la compra de eh, algo que se va a utilizar en las dos, en tanto afectas como exenta bueno, en ese caso habría que usar el monto de IVA de uso común ¿ya? en donde eh, se coloca solamente la parte proporcional que se va a utilizar para las operaciones eh, afectas, y ese es el IVA que eventualmente vamos a poder recuperar y no eh, todo el IVA ¿ya? eso lo, lo, lo vamos a explicar eh, más adelante en más, de, en más detalle eh, bueno, entonces ese era el video, eh, repito cuando ustedes agregan un documento recibido, tienen que considerar ciertas cosas que podrían tener que modificar. Eh, las, tres, las cuatro cosas que muchas veces podrían tener que modificar podrían ser, eh, por lo general, eh, si el IVA eso no es recuperable, que lo vimos que estaba acá abajo, ¿ya? en donde si el IVA no es recuperable deben indicar el código, la razón y el monto del IVA que no es recuperable. Eh, también está la opción de que tengan... Eh, activo fijo en esa compra en ese caso es colocar el monto neto del activo fijo y el IVA de ese activo fijo que no necesariamente recuerden es el total de la compra ya puede ser el total o puede ser una parte de la compra pero hay que registrarlo en, e, en, en ese campo y también tenemos la opción de eh, los impuestos adicionales que si tenemos impuestos adicionales que no son recuperables como por ejemplo el impuesto específico y no tenemos crédito por ese impuesto debemos colocarlo en la opción de impuestos sin crédito ya, y lo último que ya lo habíamos visto antes como mencioné es el tema de poder colocar o registrar la compra en un periodo diferente. Bueno, de todas formas, cualquier consulta como siempre, recuerden que pueden escribir a libredeti.com o bien consultar incluso en estos mismos comentarios en el video. Que estén muy bien, muchas gracias.